Sí, cosas que solo se ven, así, es, cosas que solo se ven en, en la Navidad. En la que no se ven. Cosas que no se ven en Navidad. Cosas que no se ven en Navidad, usted puede llamar y opinar, eso más adelante lo vamos a debatir, eh, con la ayuda de todos los muchachos. Es público aquí hoy, hay público hoy. Sí, vamos a ver Flaco tú, que... No, tú que atrás por entera la, la mascarilla. Sí. <risa> <Claro. risa> cosas que no se ven Flaco en, en Aneudi. En la Navidad, ya que no se ven, que tú no ves. La ¿Cómo, cómo? La que, la que no? Por eso no, no, no. es lo que más se ve. <ríe> que tú pero no hayas gomita. comprado. No, no, que el dinero a <risa> ti no te da para comprar gomitas. ¿Pero será que no te dieron gomitas en la canasta? Porque a mí me dieron dos. <risa> ¿Eh? <risa> ¿Eh? <risa> <risa> que no se ve, ya eh, no. Pero el jengibre lo hace <risa> todo el mundo. Ah, eso, eso sí. Que no se ve mucho la de la caseta no vende manzana en la calle. Sí. La cebollita no se ve, lo tiro. No, no. ¿Eh? El brillo sí, ni lo toma el gobierno no, ya no se, ya no se ve los fuegos de brillo que tiene y se mano por la cabeza. Y no, no, pero sí, el brillo no. de, el brillo de fregar. Le, le, la cebollita, qué cosa. Se le echaba no un químico, eh. se le echaba un químico, entonces. No se, no. Se, hay muchas cosas que no se ven, por ejemplo, el mercado de, de la Navidad este año no se vio, no se vio fluido, eso parque. No, no, no. En Navidad de pasado eso estaba lleno de, de, de, de cosas. Cosas tradicionales. No, no se vio ni los juegos, ni nada. Ni Ni mucho a no, Pero una sola vean. cosa. Tú me estás metiendo eh, <ríe> <ríe> Navidad <ríe> entera. Navidad entera. no guilda que están viendo. Yo tengo una que no, sé, que no se está viendo mucho. El compartir de la Navidad de, de, de, de, la, de la pasadera de cena de Nochebuena. Se perdió. Esa ah, tradición. se perdió. Eh. No, para allá. Bueno, en, en mi casa no... No, porque en mi casa no llevaron ni una. Mi casa no, no, yo probé la de mi casa. ¿Y, y... ¿Y para qué hicimos se la ve, cena entonces? Ve. Porque mejor pero... no hacemos nada. ¿Por qué? No. <risa> sí, porque la idea es que usted, yo le llevo a usted y usted me lleve a mí. Cosas que no se ven. ¿Para qué hicimos cena? Cosas que, que no se ven? Lo aguinaldo. ¿Eh? Lo aguinaldo. Sí, pero yo, yo hice un aguinaldo algo? que sea de atracadores, pero lo hacen. Tú ves. Sí, lo aguinaldo. Sí, sí, lo aguinaldo, sí, eso sí eso pero antes se veía mucho en los barrios. Cosas que los aguinaldos están caros ya. son Antes eran 10 pesos, ahora son 500 quieren cobrar. Ya un angelito, no sí. Eso no se ve en la vida. Eh, los, angelitos, los angelitos dan problemas. ¿Eh? Es ¿Eh? que tú das un de mil pesos y te dan una <risa> media. <risa> ¿A quién te manda a gastar mil pesos, <risa> No, no, porque antes, cuando tú te ponías de 100 era de cien. Tú, de eh, ¿era serio? dije, que no, es de 100. No, no, de cien, a la Sí, sí, calculado. De y al final de mil pesos. Busqué esos mis pesos y me entero. Ya tú sabes, porque uno está chamaquito. Por eso son cosas que no se ven. Otra cosa, allá, vos, esponja. No, no, ese vos construye. Okay. ¿Lo con qué? Los mangos, los mangos. ¿Oiga? Los mangos son en verano y es el huevo. Es verdad que dice Seita es el No, No, no, no. <risa> los mangos que no se ven en la vida ¿Y, y, ¿Y los mangos son navideños? Los ah, psh, ah, psh. La peria <risa> pasa solo. Santa Claus, no se ven no ve en el centro ya. Ah, eso, ¿verdad? Lo que dijo Neudi. No se ven los Santa Claus en la tienda poníamos los uh, Santa Claus Prieto, que además ven aquí. Unos Santa Claus Prietos que andan, ¿eh? Sí, sí, para Allá, para cosas, que cosas que no se ven, Gasol. No, no, Lo la qué? que. No, que es espérate, la la tira, espérate. Ah, la bujía. Bien, Gasol. No la bujía, eso era de. Porque eso era más barato. Eso no va, el que no podía comprar y que lo tiro cada rato porque los tiro es un dinero. 809-725-0505, cosas que no se ven ya en las navidades. 809-725-0505, puede opinar usted con nosotros, cosas que no se ven en el transcurso del programa, usted puede llamar y decir cosas que no se ven, fulana. Óyeme, aparte de eso, de la bujía, eso trae como recuerdo, la bujía. Ya y siempre era uno en el barrio que sabía hacerla. Sí. Oh. Y uno. Más, más tigre, era el que buscaba la bujía. Pipó. <risa> ah, la cosa la, también. Este eh, era un tigre. Quítale un... Mira, cosa que no se ve en Villalobos. Una cosa que no se ve mucho en la Navidad es que se ha dejado es eh, la decoración en los barrios hay muchos barrios que han dejado de decorar Lo, navidad o, voy a decir algo que no se ha visto más y es los arbolitos de funda ah sí, también afuera a, se usaba mucho usted ponía una varilla entonces le ponía alambre ¿Sí? abajo con clavo. Y, y, y, y, y, y le ponía la funda y se llamaba un pesebre afuera La claro. gente que llamaba un pesebre afuera en los haidines hello buena buena cosa que no se ve en navidad los pelederos Hey, lo hablamos, lo hablamos. Tan creativo, tan... E <tanto> que era una sí, tradición, era, hoy ¿no? es una tradición, no se ven los pueblitos, es una realidad, es una realidad. No, pero los pueblos, Mel, ¿cuándo fue que usted no vio pueblos? <risa> no, no Mel, <risa> no, no, <risa> <risa> me, no, ahí no, no Mel, pero, ¿eh? No, no, no. Lo que no se ve es hacerlo en la casa el sí, puerco. Pero todavía el puerco es que se acabó. Ay, eso, todavía todavía están está vendiendo puerco en la libertad. La, la, la ¿Eh? No, por eso lo dijimos ya. Tú la bazooka. ¿Eh? De lata. Con caibura y mercado caibura. Bazooka, mío. Escúpela. <risa> tú. mundo, ¿Y quién? ¿Qué está haciendo la es de fulano? ¿Qué es que la? Ay, ay, ay, ay si sí, los tumba bien eh, eso eso como lo prohibieron verdad lo, los fuegos artificiales mucho. los fuegos artificiales se han limitado mucho por se prohibieron eh, o se limitan no se han limitado pero todavía siguen en venta pero que hay que tener mucho cuidado con los fuegos artificiales so, eh, no eh, exacto no se vende a todo el mundo eso no es de que como antes yo lo digo porque yo tuve experiencia eh, yo iba a un colmado y los compraba normal como si fuera el sí. quimalito ahora es para eventos exactamente Ah, Ok, un, un evento, usted compra, pues, eso era, dame 100 pesos, dame 50, los Oy, tumba bien. Oye, con 500 pesos, con 500 pesos, el 31 de diciembre, eso era, ya, ya tú resolvías en año nuevo, con 500 pesos, de, de fuego artificial, ya tú sabes, eso era metralla, cebollita, tumba gobierno, eh, oye, pila de fuego artificial se compraba. <risa> tu ruto? <risa> ya no hay tumba movida es que corrupto, Entonces, ¿Tú está señores. Cosas que no se ven en la Navidad hoy en día. 809-725-0505. Usted puede opinar con nosotros al teléfono ahí. ¡Pap! Cosas que no se ven en la Navidad. La caja navideña. Ey, ey, ey, la funda navideña, la caja, la no caja se, navideña. La caja navideña se, ve se, se vio ahora. Un candidato lo hizo. Oh. Se vio, sí, lo vio la caja, la caja navideña. El navideña. pero lo dio sí. sí, no, organizado Sí. Porque antes eran los Guideros, un corre-corre, que están allí. Y, <risa> y ahí, va todo el mundo, y ahí estaban cayéndole atrás. Bueno, Cosas que no cara. se ven en la Navidad. Ya dijimos los angelitos, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Hello, buenas. Buenas tardes. Cosa que no se ve en líder, en la Navidad. La Belluda. La Belluga. La sí, la Belluda. Que hacía un, un ron y ponía una bola ahí, una bolita, bonita ella. <risa> ah, no, pero que eh, eh, eso no es navideño eso Eso es un juego el año entero, la bola. Es cosas que no se ven, cosas navideñas que no se ven ya. antes se hacían. Que la, antes se hacían. La funda ah, que daba el gobierno también. Sí, sí, sí, <risa> sí, sí. <risa> eh, <risa> eso va incluido eso va con el pero... <risa> la funda. Cosa que no se ven también, el ponche que se pasaba a los vecinos. Ay, fulano hizo un ponche. Ah, que sí. Que hacían en la casa, ponche. <risa> eh, ponche casero. La cajita que daba el que en el mundo. La cajita que daba el Ajá, no <risa> no se vio. No se vio, ¿verdad? Oye, tradición. En los ponches que decían, fulana, doña aquello, ¿qué está haciendo ponche? Todo el mundo esperaba eso. A la cena está de tarde, ponche, de fulana. Eso va así.